y me dice, ¿cómo? No sé si a mí me con el Bueno, de que la lea. ¿Qué me dice? Es que está Wilson Bigon. Ah, bueno, el, el, el de la canción de los, de los queen, ¿no? Wilson Bigon... Claro. Ah. Pues este fue el me dice lo siguiente. Digamos. Como te he contado en anteriores cartas, mis investigaciones sobre etimología musical me llevan a viajar a través de distintos lugares. En este momento, por ejemplo, te escribo desde la ciudad más ventosa del mundo. Y como las palabras se las lleva el viento, aprovecho el de aquí y te hago llegar estas. Y estas también. Estas no he aprendido que no todos los vientos se llevan todas las palabras la brisa marina por ejemplo arrastra solamente los verbos pluscuamperfectos y deja los adjetivos quemándose al sol, mientras los adverbios se hunden en la arena como almejas querido amigo, lamento no estar presente en tu recital, aunque sé que sabes que mis pensamientos, mi corazón y mi vesícula biliar están contigo bueno, vale, dejémonos de convencionalismos seguí leyendo no saltes nada que todo lo escrito recién fue una burda excusa para aprovechar la manía obsesivo-compulsiva que tiene Sergio cada vez que comienza una carta en voz alta especialmente si habla de él no puede parar de leerla hasta llegar al final así que ahora a través suyo puede comunicarme directamente con ustedes su audiencia quiero aprovechar esta ocasión este único recital para traerles una advertencia una revelación terrible Seguí leyendo. Sabemos que el arte es peligroso y que todo artista en el fondo no es más que un conspirador en potencia. Solo con analizar los últimos 60 años de música nos daremos cuenta de que los músicos son un grupo de seres perversos. Desde Cerrar y su apología del veganismo en Tu nombre me sabe ayer. Pasando por el caníbal Sandro con Quiero llenarme de ti. Hasta Gladys, la bomba tucumana y su asociación cromática inmersa en el simbólico social de la canción La pollera amarilla. Y Sergio Dantín no es la excepción. Sí, soy yo. Repasemos brevemente la temática de sus canciones: Canción del pie, de los cabellos, Canción del pene y de las nalgas porque eso viene después. El calorcito de las manos, otros brazos, canciones sobre la imaginación, músicas para abrir la boca... O sea, más que un compositor es un destripador. Sin embargo, la elección de estas temáticas no es inocente. ¿Qué está buscando? Está buscando la individualización del cuerpo humano, otorgándole identidad a cada una de sus partes. Poco falta para que componga la canción del páncreas, la balada del huesito dulce y el, y el vals del tendón de Aquiles, incluyendo un dúo de aurícula y de músculo. Si sus planes llegasen a tener éxito, cada célula de nuestro cuerpo reconocería su importancia, despertando de su letargo para increpar al cerebro, al grito de «imperialista». Este proyecto músico-criminal, inmoral, indigno, inverde, incaico, salobre, Fálico y esdrújulo, busca desestructurarnos la, desestructurarnos la osamenta, que la mandíbula le haga un golpe de estado a la dendrita, que las fosas nasales quieran digerir, las uñas quieran eyacular y los párpados deseen morder. En síntesis, esto es la anarquía, esto es la anarquía, esto es la anarquía. Disculpen los nervios, pero es que esto es la anarquía. Sergio de Ardí busca no solo la independencia de Cataluña, sino también. La independencia del cuerpo. Y ahí radica su infame peligrosidad. Probablemente es por eso que últimamente muchos oídos oyen lo que quieren, mientras tantas bocas dicen lo que no hacen y tantas mentes duermen soñando que están despiertas. Por eso cuidado, cuidado con la música de este individuo. Que no nos avive demasiado, no sea cosa que terminemos bailando en los funerales, despeinando los peines, volviendo en lugar de revolviendo, visitando citando al sol en lugar de ir solicitando dicen que quejarse es fácil y cómodo lo que es fácil y cómodo es decir que quejarse es fácil y cómodo así que les advierto mucho ojo con los artistas que quieren despertarnos ojo con los artistas pero también lengua con los artistas oreja con los artistas y sobre todo mucha, mucha palma con los artistas atentamente Wilson Vigón, etimólogo Ahora, así que bueno, sig sig sigue la familia, <risa> eh, pero bueno, um, vamos a dejar de descansar un poquitito de familia, eh, vamos a dejar de descansar a mí también un poquitito, y eh, quiero pedirle que, que pase aquí a, a, a cantarnos eh, una de sus hermosísimas canciones. Un amigo que de alguna manera es el que, el que pues, hizo gancho. Hizo con, con la gente de aquí, con este local, y, y es un hombre que nos conocemos, no nos conocemos mucho quizás, pero eh, lo sigo por Facebook y es un equipo muy interesante y muy inteligente. Así que a, ahora eh, además cantaría. Así que eh, con ustedes Jorge Calla.